Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más. Sé que últimamente les he estado mostrando las historias de mis piezas y a bastantes personas les han gustado. Y es que también estoy muy emocionado porque a partir de que yo ingresé o empecé a utilizar Zen Market, que es una página, un servicio que te permite comprar en internet en tiendas de Japón pues bueno toda mi colección comenzó a crecer porque encontré y descubrí cosas maravillosas el día de hoy les voy a presentar algo que está dentro de mi colección y que en verdad aprecio bastante porque no se puede encontrar esto en ninguna otra parte del mundo solamente en Japón y gracias a Zen Market que por cierto les voy a dejar acá abajo en la descripción de este video el link de Zen Market Pude encontrar lo que van a ver a continuación que son estas figuras Se las voy a mostrar eh, así en la mano, son pequeñitas Porque son parte de una colección de una revista de fenómenos sobrenaturales, de misterio allá en Japón Y pues bueno sacaron estas increíbles piezas de colección de críptidos Este es llamado el Suchinoko. Ustedes pareciera que están viendo una serpiente normal, pero no es así. En este video van a descubrir la increíble leyenda de esta criatura criptozoológica japonesa. Y estoy súper contento porque tengo dos figuras. Y es que en, en Japón se realizaron dos o tres colecciones aproximadamente sobre criptidos Y obviamente tenían que incluir a su criptido uno de los más famosos, Japoneses el Tsuchinoku La historia es increíble y ahora mismo Se las voy a contar Recuerden que este video es auspiciado Por Zen Market y me Encanta ser parte de esta familia Zen Market porque Aparte de que tienen un super servicio para Japón pues me permiten realizar Este tipo de videos en donde yo les puedo Contar la historia de estas Cosas increíbles y maravillosas Así que vamos a dar inicio A este video y que conozcan La historia increíble del sucino. Estás a punto de entrar al mundo oculto de la criptozoología Oxlack. En Japón existe una criatura en forma de serpiente que mide de 30 a 80 centímetros de longitud y habita en la mayor parte del país. Este ser tiene escamas en el cuerpo y colmillos venenosos, emite un desagradable sonido y puede llegar a saltar hasta una distancia de un metro. A este animal se le conoce como el suchinoko. En el norte de Honshu, a este ser se le conoce como Nosuchi o Bachi Heavy, mientras que en la ciudad de Osaka se le llaman Suchi Heavy. Su nombre es traducido como el devorador de tierra. Su grosor central es más amplio que su cabeza o cola, mientras que sus colmillos y el veneno son similares a los de una serpiente. En muchos casos es descrito como un ser de color negro moteado o color óxido, con un vientre naranja brillante. Se dice que sus escamas son grandes y prominentes, y su boca se asemeja a una sonrisa. Algunas personas afirman que tiene cuernos u orejas sobre los ojos, los cuales son muy grandes y asombrosos. Se cree que es pacífico y tiene más probabilidades de huir de agresores que de atacarlos. Otro de sus rasgos es que al parecer tiene un olor particular, muy similar al de las flores de castaño. Las primeras apariciones de este críptido se remontan a unos dibujos en cerámica en el periodo Jamón ilustraciones que fueron descubiertas en la región de Hifu y Nagano. También una enciclopedia del periodo Edo contiene una descripción del Tsushinoko, bajo el nombre del Yatsui Heavy, aunque la referencia más popular se encuentra en el libro Kojiki, escrito en el siglo VII. Algunas leyendas mencionan que esta criatura puede hablar y tiene tendencias a contar mentiras, además de que disfruta de beber alcohol. Algunos relatos aseguran que, siguiendo su morfología serpentaria, suele arrastrarse para trasladarse, aunque muchas veces se traga su propia cola de modo que puede rodar como un aro. Esta misteriosa serpiente supuestamente exhibe una increíble y amplia gama de vocalizaciones, pues se ha dicho que también puede ladrar, llorar, roncar o incluso imitar voces humanas. Para algunos criptozoólogos, esta especie se ha convertido en una obsesión ya que han ofrecido recompensas por la captura de una de estas criaturas, logrando que las personas lleven pequeñas serpientes afirmando que, con el hecho de ingerir algún pequeño animal, se puede asimilar vagamente al suchinoko. En el año 2008, en la ciudad de Itoigawa, se programó una cacería para el mes de junio, en donde se ofrecieron 100 millones de yenes, cerca de un millón de dólares, a quien capturara uno con vida pero ninguna persona logró capturarlo, por lo que muchos científicos dudan de su verdadera existencia. Otras personas tratan de explicar los posibles avistamientos como confusiones a la hora de identificar otros animales, pues sugieren que las criaturas podrían ser simplemente serpientes en pleno proceso de digestión. La aparición de esta criatura causó que diversas caricaturas y animes presentaran al Tsuchinoko entre sus personajes o bien en algunos episodios en donde se intentara capturar a alguno de ellos, lo cual generó que esta criatura ganara popularidad entre los receptores, aunque no todos entendían su existencia. ¿Qué les pareció la historia del suchinoco Es increíble, ¿verdad? Ahora saben por qué, pues parece como una serpiente panzon panzoncita, que está medio gordita porque la colita la tiene chiquita y la cabeza también es muy raro. Pero bueno, ahora saben de qué tratan estas extraordinarias figuras. Que sí, efectivamente si ustedes comienzan a usar Zen Market pueden ir a las tiendas japonesas y, y, y pueden encontrar también estas figuras también como las otras criptozoológicas. yo poco a poco les voy a estar trayendo videos acerca de todas las figuras que tengo y de las cosas que haya comprado por medio de Zen Market allá en Japón para que ustedes también se quieren realizar una colección criptozoológica, por ejemplo, las puedan adquirir. Por mí, encantado de que tengan estas super colecciones que solamente se ven en esa parte del mundo, en Japón, en ninguna otra parte de América, y eso me entristece mucho, pues podemos encontrar figuras o piezas de colección criptozoológicas. En Estados Unidos sí, pero después les platicaré de algunas piezas que tengo de aquel país. Mi nombre es Oxla Castro y para terminar les tengo una super sorpresa. Y es que... Pueden adquirir también mis libros de criptozoología, estos son criptozoología mexicana, investigaciones que he realizado a lo largo de muchos años en toda la república mexicana sobre criaturas ocultas en México. Les quiero decir algo, es la primera serie de animales críptidos que se realiza en la historia de México, porque nadie jamás... Había realizado estudios criptozoológicos en nuestro país. Así que yo me di a la tarea de ser el primero para traerles a ustedes pues esta gran colección de, de monstruos que existen en México y que ustedes no conocían y que tampoco se habían registrado en libros. Son 13 en físico pero en realidad ya llevamos 6 libros. La colección es de 13 pero primero vamos a tener estos tres, estos tres primeros para la colección. Así que acá abajo en la descripción del video les voy a dejar el link de Send Market. Para que ustedes puedan adquirir piezas como estas en Japón. Y también el link en donde pueden adquirir mis libros de criptozoología. Pero si ustedes quieren que yo les mande los libros autografiados directamente. Que yo vaya y se los mande. También les voy a dejar un correo que es gmail.com En donde me deben de escribir Oxlack, yo quiero los libros. Y yo les voy a pedir sus datos y se los voy a mandar personalmente por correos de México estos libros autografiados. Así que espero eh, que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente capítulo pues, de mis figuras de la criptozoología y del mundo paranormal. Mi nombre es Otla Castro, hasta la próxima.